Hola emprendedores y emprendedoras canábicas, bienvenidos a su video podcast de negocios, cannabis y política. Es un espacio en el cual estamos compartiendo las mejores noticias, los mejores tips de inversión y sobre todo donde les damos cursos completamente gratuitos como lo es el Canamich Learning que todos estos jueves pasados se ha estado transmitiendo, se han estado transmitiendo diplomados con asociaciones de derechos humanos Hemos tra estado transmitiendo clases completamente gratis de, de autocultivo desde, eh, desde diferentes países que nos han estado apoyando en esta nueva visión que tenemos de Canamiche en cada hogar del planeta El día de hoy va a ser un, un domingo de legalidad canábica El día de hoy tenemos al licenciado Tinoco Que el abogado Tinoco que nos va a acompañar el día de hoy Vayan preparando sus preguntas porque saben que el más importante aquí eres tú Cuando preguntas acá en los comentarios Van a poder preguntar lo que quieran sobre los amparos, sobre los permisos, sobre el autoconsumo, sobre todo lo que tiene que ver este mundo legal canábico, sobre todo lo que está actualizado, lo vamos a hablar el día de hoy. Así es de que váyanse preparando, ayúdenos a compartir este live para que más personas puedan verlo y recuerden que próximamente vamos a cambiar la fecha al día miércoles. Todos los cursos de Canamich que son completamente gratuitos van a cambiar al día miércoles. Eh, les presento al licenciado Tinoco. Y ahorita vamos a, a compartir cámara aquí con Y este, pues aquí nuestro compañero Arnold ha sido una persona que ha estado trabajando dentro de Canamich y ha, pues se ha dedicado a hacer una propuesta eh, de decreto de ley en el año 2020, ¿verdad? ¿Fue 2020? Sí. El 2020. Este, dice, saludos de Paracho Club Canábico Medicinal Purepecha, CCMP Strax, un abrazo aquí a nuestros colegas de, para, de Paracho, que Paracho que estamos aquí en Michoacán nosotros también, eh, les mando un fuerte abrazo, dice acá Arturo Rivero que somos no sé qué, bla, bla, bla, bla, espero que te quedes a todo el live, Arturo Rivero para que veas de qué trata este live, para que veas de qué es lo que estamos haciendo nosotros, y, y vamos a ver qué es lo que sí se puede hacer, cómo una persona, Lee, antes de entrar a, a detalles, cómo una persona en México puede consumir cannabis legalmente, ¿Cuál es el, qué, qué es lo que, lo que tendría que hacer cualquier persona que está viendo este live, cualquier persona que nos está viendo desde cualquier parte de México, que quede claro en México, cuál es el procedimiento que, que tiene que hacer, saludos Pau Vázquez de Green Can, este, Le cedo la palabra aquí a Lee, ¿qué es, ¿cuál es el primer paso que tiene que hacer un ciudadano para, para tener un, un permiso para fumar cannabis legal? Lo acabas de decir bien, Pablo, primero tienes que ser a ciudadano y adulto de 18 años de edad. Este, tenemos que recordar que el 28 de junio del 2021 se llegó a, a, se llegó a un acuerdo con la declaratoria de inconstitucionalidad para que se pudiera... Eh, consumir cannabis de, de forma responsable y adulto como, como derecho humano el libre desarrollo de la personalidad y a través de ahí este, antes de que pasara esto de la declaratoria de incondicionalidad tú llegabas a Cofepris y tratabas de pues, que, hacer un escrito y que te dieran el, el permiso pero te daban la negativa y ya con esa negativa pues te ibas al amparo y este, pues ahora, pues este, con la declaratoria de incondicionalidad, pues, ya no es necesario hacer eso. O sea, ya no es necesario que una persona saque un amparo para poder consumir canal. No, ya no se ocupa irse a juicio, esperar mucho tiempo y pues gastar mucho dinero. Ahora se puede hacer de forma gratuita okay. y a través directamente con CofePris. Lo más recomendable es que vayas directamente a la Ciudad de México. Ya los que viven allá de Ciudad de México, pues es más fácil. Las personas que no, pues también se puede hacer en su GoFepris local. Pero, pues es más rápido, viable hacerlo desde ahí. En la internet, en la página también se puede, eh, se puede llenar a hacer una cita. Y ya, y ya llenas ahí la solicitud. Si ocupan la solicitud, ahí manden los mensajes y se dan con... Todo con mucho gusto se la, se la regalamos todavía. Entonces, este, ¿qué pasa con este permiso? Pues este, ya si eres como lo acababa de repetir hace rato, si eres adulto, ciudadano, este, puedes tramitar tu, tu permiso para cosechar, para sembrar, cosechar, cosechar, poseer, consumir de forma lúdica cannabis, siempre cuando no afectes a terceros. ¿Qué quiere decir esto? Que no puedes fumar ante personas que puedas borrellar en términos pachecos. Eh, tienes que. Es como las mismas reglas del alcohol y del tabaco. O sea, no puedes. Tiene que haber una zona designada para fumar. No alterar a terceros o que. Pues, que los pues, hagas enojar, pues, o a la gente que. No les fuma? gusta. <risa> Entonces, este. Este. También se puede. Cosechar o sem sembrar y cosechar cuatro plantas. Hay una pregunta, A ver, dice: ¿Y cómo está el asunto de la adquisición de la semilla? Ahí para lo del consumo recreativo. Si no hay una. Yo estoy de acuerdo con esa pregunta, muy buena pregunta, Pau. Eh, si no hay una legislación aún, si no hay leyes secundarias, ¿cómo, cómo la gente va a adquirir sus semillas o van a ser de las semillas que están en el.? Mercado gris, me Mira, Eso es lo que no se estipu estipula ahorita, todo está bajo regulación en la Ley Federal para la Regulación del Cannabis. Estamos muy este, atrasados en, el, en la regulación porque nos dieron el libre desarrollo de la personalidad, pero no, no, nos, no nos han cambiado el panorama completo de la regulación. Por ejemplo, en la Ley General de Salud sigue siendo los 5 gramos, posesión simple, pero. En la ley federal para la regulación del cannabis se cambia a 28. Pero todavía no está vigente, no está publicado en el diario oficial de la federación como el CBD. Ok, entonces, si yo tramito mi permiso, mi amparo, prácticamente no hay un modo lícito de conseguir una semilla o sí? Está todo en, en como nosotros los licenciados, lo le llamamos en una laguna legal. O sea, se puede, pero no se puede. Es igual como el CBD. Es igual a la, a la hora de importación o exportación. Es como el mezcal, ¿no? También de que nadie tiene una licencia, pero todo el mundo lo vende. ¿no? Exactamente. ¿no? O sea, tiene... Pero como el mezcal, fue pues la demanda en el mercado, como el aguacate, y pues fue, paso a paso se fueron haciendo protocolos, y de ahí pues ya se hace una, un antecedente. Y eso es lo que aquí va a pasar con el cannabis. Entonces, ¿qué se ocupa hacer? Leyes secundarias reformar la Ley General de Salud, el Código Penal Federal. Ok, Luis Fabián Sánchez, un saludo mi estimado, saludos hasta Torreón, Coahuila, a todos nuestros amigos de Canamich Laguna. Canamich Laguna ya por ahí pueden contactar a, a, a nuestros estimados socios, tanto a Cuau como a Luis, vamos a estar con proyectos muy interesantes por allá, por ese rumbo. También en Tijuana, San Luis Río Colorado, Guanajuato vamos a estar en Texcoco, en Morelos, vamos a andar duro y dale, ahorita estuvimos haciendo una estructura todo lo que es el mes de enero y de febrero, y ahora pues nos van a estar viendo aquí en los lives. Ok, y... ¿Y, y, y entonces ya no es válido un amparo, o ya no es necesario, o por qué...? Mira, el, el amparo se... cuando tú te vas a un juicio de amparo, es cuando una autoridad eh, viola tus derechos humanos. Entonces, este... Pues ya no, ya no es viable el amparo porque pues para, para empezar en la ley de, de amparo eh, es improcedente el amparo cuando ya existe una, una declaratoria de inconstitucionalidad. Entonces ya no se puede meter el amparo por esa misma razón que ya Cofepris está obligado a dar el permiso. ¿Ya existen permisos actualmente? ¿Hay gente que lo tenga? Sí, permiso? sí. Sí, hay varias personas que hemos visto que ya tienen sus permisos, pero pues imagínate cuántos pachecos hay en México, cuántas personas están ahí tratando de solicitar su permiso. Entonces, este, pues en mi opinión personal, no creo que sea a través de COFEPRIS que tenga pues, la autorización para darte ese permiso, hecho en la Ley Federal para la Regulación del Cannabis, en una parte viene el apartado del Instituto Nacional del Cannabis y todavía no se crea eso. Entonces, a través de esa, de esa figura que va a ser descentralizado, no como el COFEPRIS, que depende de la, salud, de la, de la Secretaría de la Salud. Ok, tiene que tener su propia dependencia. Entonces... No, todavía para el camino de, del mercado recreativo está muy largo, ¿no? No, para eso unos 5 o 6 años aproximadamente o más, porque otra parte que es muy importante mencionar, que aquí en México nosotros, el país completo, se está regula regulando el cannabis. En Estados Unidos, a comparación, allá va por estado. Entonces, ¿qué pasa? Que en California, en Colorado, en otras partes ya es legal, pero a nivel federal no es legal y no sigue siendo. Entonces aquí sí se, se llegó a, a regular a forma federal. Entonces es un avance, pero todavía estamos retrasados. Ok, y, y pues tampoco se le ve voluntad a los legisladores ¿no? de regular no. la parte recreativa. Si la América la están regulando ahí apenas algunas penas. De la... La parte recreativa todavía no es un tema de urgencia de, lo, de los legisladores porque cada año dicen lo mismo, no, ya la vamos a meter en octubre, ¿no? ya la vamos a meter en no sé qué mes, ya la vamos a meter y, y cada año. se van ahí? Es, es lo mismo, entonces, lo mismo. como que nadie quiere meterse en problemas. Dice, hay una pregunta de Cultura cultura Canámica, hola, dice, buenas tardes, una duda, ¿ya están saliendo los permisos de Cofepris de nuevo? Y dice, otra ahí mismo, dice, ¿y cómo justificar las semillas para los que no tenemos manera de comprobar que se adquiere de una manera legal hay consecuencias o sea, hay consecuencias por ejemplo consigues semillas de, de, la, de la... no sé de algún modo la consigues por internet, que todo mundo sabemos que por internet se puede se puede conseguir casi de todo este, este, en, este, en este caso semillas para cannabis medicinal o recreativo si no está legislado, si no hay un permiso como tal y una persona las consigue por sus propios medios ¿Qué repercusión legal hay? O sea, si hay un, un este, una consecuencia. Cuando no se puede comprobar la trazabilidad de la semilla legalmente. Ajá. Pues como les comento, no existe todavía la legislación. Entonces, como la, la, la posesión simple sigue siendo de 5 gramos, pues también, o sea, no se puede ahorita comprar semilla de forma legal aquí en México. O sea, tengo mi permiso o tengo mi amparo y no me sirve de nada. Pues sí te sirve, pero no te sirve. <risa> bueno. bueno. Saludos a Tamaulipas, José Andrés Fernández Fernández. Un abrazo a Tamaulipas. Lo que urge es que ya nosotros como ciudadanos nos... nos... Pues, creamos una asociación canábica o otros tipos de figuras en, en conjunto con el cannabis y en conjunto, urgir a los legisladores que ya pasen estas legislaciones, que no pasen tan siquiera, bueno, que pasen tan siquiera, la, que cambien la posesión simple a 28 gramos. Ok, en eso que acaba de decir Arnold, les quiero contar una anécdota a ustedes y a él, porque él tampoco lo sabe, entonces esto es algo que tiene que ver eh, con el cierto liderazgo que hemos ejercido en la industria nosotros, pues mucha gente me busca, me busca por los lives, me, bus me busca por eh, información que quieren para su negocio, mm, de Estados Unidos, de otras partes del mundo, me buscan por todo lo que estamos nosotros subiendo de contenido de valor, y me invitaron a, hacer, a, a ayudarles a liderar una asociación aquí en México, <risa> donde eh, vamos a ayudar a las personas que tengan algún padecimiento, esto no, va, va a ser exclusivamente en la parte medicinal, no va, no va a estar enfocado en tramitarles un permiso o un amparo, lo que sea necesario. No va a ser eso, sino va a ser completamente medicinal. Que de verdad tengas un padecimiento y que médicamente se pueda comprobar. Vamos a hacer una pequeña una asociación que estamos planeando con varias, este, varias este, empresas. Donde les vamos a ayudar a tramitar su permiso para que cultiven su cannabis medicinal de forma legal por medio de un permiso, por medio de un amparo dependiendo de lo que nos recomiende que hagamos y eh, para que vayan corriendo la voz entonces, me, si como esa asociación que vamos a hacer se pueden replicar varias en el país ¿hay algún, algo en la cual pues, puedan justificar, por ejemplo que en Puebla, o, o en Veracruz, o en Tamaulipas donde ahorita nos están escribiendo ¿puedan hacer una asociación con fines terapéuticos? o sea, ¿con fines medicinales? sí Sí se puede, de, de hecho este todo lo de las asociaciones asociaciones canábicas viene en la ley federal para la regulación del cannabis, ahí pues menciona que pues se tienen que ser de 2 a 20 personas, eh, tener una ética, un código de ética interior, tiene que contar con una acta cons, constitutiva legal, notariada. notariada, y este pero sí se puede. Ok, estén. Santiago Fonseca dice saludos, Lee Arnold QH dice. Ha de ser algún estonjeriano, ¿no? O algo así. <risa> este, acá hay más preguntas de Pau y, y, y, y, y, y, y. cultura canábica. Ya saludamos a Tamaulipas. Recuerden, ¿tienes alguna duda? Que, algo que quieran despejar sus dudas por aquí, pueden escribirlo abajo en los comentarios. Todos los domingos va a ser domingo legal. También por si en la semana tienen una duda, lo vamos a estar solucionando. <coughs> Dice, lo pregunto porque me basé en las instrucciones que te dan en México Unidos contra la delincuencia. Y fui a COFEPRIS de aquí de Morelia, pero no me aceptaron los papeles ya que me comentaron que no hay recepción de documentos. Sí, por eso el link está recomendando que tienen que ir directamente a Ciudad de México, a COFEPRIS porque obviamente pues, todavía en los estados no, pues, no están autorizados, más ni siquiera saben que, que, que este tipo de cosas existen. Entonces, Muchas trabas legales, pues, ellos mismos saben lo que están haciendo. <risa> dice Pao, Paola Vázquez, hola Pao, dice yo creo que el amparo ayuda a que no caigan en esa parte de la ilegalidad y protege al consumidor todo al principio de libre desarrollo eh, de la personalidad y ¿qué opinas? De ¿Qué opinas de sí está bien todas las personas que pues, obtuvieron su amparo antes de la declaratoria de inconstitucionalidad pero como les comento ahora ya COFEPRIS está obligado a que te den ese permiso entonces ya no es necesario hacer un un, un juicio pagar dinero, o sea, todo ya es gratuito, gratuito debe ser pero como les comento las leyes secundarias se tienen que pasar y pues reformar todo el sistema, desde lo más simple hasta lo más grande, como por ejemplo las, gente, las personas que están purgando condenas por posesiones de cannabis, también se tiene que pues, ver esa parte, tienen que reformar todo el sistema penitenciario y a lo mejor dar un perdón para esas personas que están ahí injusto, injustificadamente. Sí. Ok, si tienes más preguntas a todos nuestros amigos aquí de la comunidad, Pablo Luna, vamos a tener aquí a Lick Arnold, que va, vamos a estar respondiendo todo lo que quieran saber. Dice, ¿cuál es el fundamento legal para el para el consumidor si algún momento quisiera promover un amparo? Dice Santiago Fonseca. Eh, pues, como le comenté, querido hermano, saludos. Eh ya no es necesario el amparo porque ya nos, era lo que estábamos eh, México es el primer, uno de los creo que el primero o uno de los primeros países que reconoce el, el consumo a cannabis como el libre desarrollo de la personalidad entonces, ¿qué quiere decir con esto? que ya ante la declaratoria de inconstitucionalidad la, los legisladores reconocieron ese derecho humano entonces COFEPRIS ya no te da ya no tiene que darte la negación te da ahora sí el permiso, pero no la legislación está tan atrasada que todavía no se crea el Instituto Nacional del Cannabis, como que como les comenté hace rato que va a ser un órgano descentralizado que no va a depender de nadie y, y eso son ese ese instituto va a ser el que propiamente te, te debe dar el permiso que va a hacer todas las que se va a basar con, bueno, más bien que conjuntamente con, con el ayuntamiento, con el Estado, con el, con el gobierno federal, van a, a, pues a reformar todo. Ok, dice Cultura Canadica, si somos de escasos recursos y sin posibilidad de ir a Ciudad de México, ADF, este, ya sea dinero o trabajo, ¿qué opciones tenemos? Ahí se está dando la opción, por ejemplo, que está diciendo aquí Arnold, de que pueden hacer una asociación y hacerlo pues ya sea de manera colectiva con un grupo de 20 personas y, y ya se reducen los gastos ¿por qué? porque entre las 20 personas pues se podría nombrar algún representante legal, algún apoderado que es el que vaya a Ciudad de México a tramitar todo, todo esto, obviamente ya entre todos los gastos de una sola persona que va a hacer todo el trámite pues se reducen ¿no? entonces esa podría ser una opción para, para que, que quien no quiere ir a Ciudad de México no pueda o no, no tenga la oportunidad Recuerden que aquí damos soluciones. Ustedes nada más pongan las preguntas acá abajo y vamos a estar. Trabaje y trabajen. Si tienen alguna otra pregunta, eh, este, emprendedores y emprendedoras canábicos, sobre todo lo legal, gracias, dice Cultura Canábica. Si ocupan la solicitud, también ahí mándenos un mensaje o hay, y este, con mucho gusto se, lo, se, la, se la pasamos. O se ocupan ayuda, también, pues yo también okay. les puedo ayudar. ¿Qué te parece, Arnold, si dejamos la las solicitudes que en los mensajes? ¿Está bien? Sí, porque luego, afortunadamente, hay muchas personas que no les llegan ni un mensaje en las redes sociales. A mí me llegan mensajes por avalancha. De hecho, hay gente que me ha criticado porque no les he contestado. Los mensajes, afortunadamente, y lo agradezco, al universo me llegan por avalancha. Entonces, más bien les vamos a dejar la solicitud aquí en los mensajes. Para que la, la, la agarren aquí directamente, ahorita le decimos aquí al link que es de su perfil la etiqueta aquí en, el, en los mensajes. Y dicen, Paola Vázquez, existen centros en cada estado que son auxiliares de Cofepris, los cuales remiten la solicitud a México. Eh, sí, nada más que aquí en Michoacán, por ejemplo, Pau nos estaba comentando Cultura canábica que ella ya fue y ni siquiera le aceptaron la documentación. Entonces, de. Debe de haber algunos estados donde sí ya estén capacitados, estén enterados, pero no en todos lados están, saben eso, ¿no? Porque ni siquiera te reciben la, la documentación. Entonces, por eso es la recomendación de la Ciudad de México. Pero si allá de donde tú eres, este, existen esos centros, súper bien, háganlo por medio de, de su eh, cofepris estatal. De, de, depende de qué estado sea aquí de México, lo pueden realizar. Simón, yo la quiero, dice Cultura Canábica. Aquí vamos a estar transmitiendo todos los domingos también de eh, Domingo Legal. Y recuerden, hubo unos lives la todos los, todos los jueves del año hemos estado haciendo contenido muy bueno. Ha habido una asociación de académicos que están haciendo el Canamich Learning y también este, con el Cuerpo Diplomático de Derechos Humanos y Pueblos Indígenas. Ya ven que dimos un diplomado por Zoom. También con la Multiversidad Canábica de América, que son una consultoría de cannabis en Estados Unidos. Le llevan las genéticas a Babo uh, este, un cantante muy famoso acá en México. Entonces, el curso estuvo muy bueno y va se van a seguir dando completamente gratuitos, completamente gratuitos los diplomas, con eh, personas más que calificadas de la industria canábica a nivel internacional. Esto todo enfocado en la visión de Canamich en cada hogar del planeta. Recuérdenlo cada vez que vean un... Eh, contenido de valor que, que les va a servir mucho Todos estos eh, diplomados que estábamos dando Van a cambiar el día miércoles Comenzamos a dar ese live aquí desde los domingos Con el link, porque van a cambiar el día miércoles Estamos ya súper saturados Los jueves de trabajo Impresionantemente mucho Entonces van a cambiar el día miércoles Todo lo que es Canamish Learning y Canamish en cada hogar del planeta ¿Qué le recomiendas a la banda Pacheca, el IC, Ahorita que estamos hablando de permisos Y de todo esto Que, que... Como este, ya que, que llenen su solicitud, ¿qué tienen que hacer? O sea, ¿la vas a dejar aquí? Ya de tengan, paso a paso. Ya cuando tengan la solicitud dentro de, de. en proceso con CofePris, se tienen que esperar 40 días hábiles y se les tiene que dar ya la respuesta. Como les comento, o sea, ya no es decisión de CofePris de negarte, o sea, ya están obligados a que te la den. Pero como les comento, pues ya son muchas trabas legales, hay mucha gente que pues, viene a las solicitudes. Entonces mi recomendación es que vayan directamente a la Ciudad de México, porque pues como comenta Pablo, en los estados estamos muy retrasados todavía. Ok, dice eh, Raúl García Lara, García García Lara, saludos desde el oriente de Puebla, Dios te bendiga mi buen Pablo, gracias, muchas gracias mi buen Raúl de Puebla, hay mucha gente que nos está siguiendo de Puebla les mando un gran abrazo a todo, a todo Puebla también Green Can que nos está acá siguiendo con Pau vázquez también es de Puebla este, ya saben, cualquier pregunta la vamos a estar resolviendo aquí en el live se va ahorita a poner la liga del, del permiso de Cofepris aquí el link nos lo, nos lo va a hacer el favor de poner aquí en los comentarios y si no tienen más preguntas la vamos a dejar hasta aquí el live del día de hoy para que todos sigan disfrutando ese bonito domingo para que todos sigan teniendo una excelente tarde y si no estaban teniendo una excelente tarde, pues ya la tengan a partir de ahorita, la declaramos para todos ustedes una excelente tarde, porque ya tenemos aquí el link en unos momentos para que puedan tramitar su permiso de consumo de cannabis completamente legal en México. Un abrazo a todos, Lick. Buenas tardes todos, estamos en comunicación, ahí les vamos a dejar el link del, del trámite. Compartan, compartan, compartan, ya saben que si sí, hay una forma de ayudarnos Que si sí, hay una forma de ayudarnos sin, sin darnos dinero Pero que también nos pueden mandar dinero si quieren este, Es compartiendo los likes, compártanlos a personas que les pueda interesar Compártanos a, toda la, a todo el mundo, compártanos al que digas esto Compártanos en sus grupos, en sus estados Para que vean este, que Canamich quiere estar en cada hogar del planeta Vamos a estar dando información gratuita todos los domingos aquí con el League Arnold todos los miércoles con el plan de educación Canamich global. Entonces aquí estamos, compartan, un fuerte abrazo a todos. Estamos en pie y al orden, recuérdenlo siempre. Es cuanto.